Si deseamos proteger el acceso a la zona de configuración de modo que el usuario del comunicador no pueda realizar cambios en esta, podemos establecer una contraseña. Para ello, debemos dirigirnos a la configuración dentro del menú de Let Me Talk. Dentro de la zona de configuración, bajamos hacia abajo hasta encontrar la opción Password Protection. Hacemos clic en ella y en el campo de introducción de texto escribimos Admin. Recomendamos utilizar siempre alguna contraseña sencilla y común a otras aplicaciones para evitar olvidos posteriores. Una vez establecida la contraseña, pulsamos en Save and Activate. A continuación pulsamos en Sí. Regresamos a la ventana Set Password y veremos que el verificador Password Protection está activado. Si regresamos a la ventana principal del comunicador y volvemos a pulsar en Configuración, Vemos cómo se nos solicita la contraseña. Una vez escrita y pulsado en Sí, accederemos a la zona de configuración. Si deseamos desactivar la solicitud de contraseña, deberemos dirigirnos de nuevo a la opción Password Protection y desactivar el cuadro de verificación Password Protection. Una vez desactivado, nos aparecerá una ventana informativa indicándonos que el password ha sido desactivado. Bastará con pulsar en Sí. Si olvidamos la contraseña de acceso a la zona de configuración, se deberá desinstalar y volver a instalar la aplicación, ya que no existe un método de recuperación de contraseña establecido. Por ello, se recomienda tener copias de los perfiles almacenados fuera de la aplicación, de modo que en caso de tener que reinstalar la aplicación, se puedan recuperar fácilmente.